hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todas y todos al canal gracias a todos por el apoyo y regalarnos un like hoy vamos a hacer esta hermosa técnica del embroidery eh, les cuento que esta viene siendo la primera la primera de las primeras técnicas que nos dan cuando empezamos a hacer bisutería esta es una de las primeras técnicas y hoy la vamos a traer aquí a nuestro canal, bueno bienvenidas sean todas las nuevas suscriptoras a las chicas que comparan, a las chicas y los chicos que son ya miembro también bienvenidos todos y a las personas que también están en, la, en nuestra plataforma de youtube bienvenidos y gracias por estar y gracias por regalarnos esos likes, bueno chicas no olviden de suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Los materiales que vamos a necesitar para hacer esta hermosa técnica. Vamos a usar pegamento de 6000. Vamos a usar cera fría. Tijera. Aguja de hilo. Vamos a necesitar moza de la número 8. Cristal del número 4. Mosa silla de la número 11. Vamos a necesitar esta, esta hermosa chapa o media perla, como desean llamar. Esta mide 10 milímetros. Mide eso. Esta ya está previamente pegada a nuestro pelón. Y mide 30 milímetros todo lo que vamos a hacer aquí en esta parte también lo vamos a hacer aquí en esto vamos a necesitar pelón si no tienen el pelón pueden usar el fieltro y vamos a necesitar vinil si no tienen el vinil también pueden utilizar el fieltro o la microfibra no se angustien, si no tienen ese tipo de material, utilicen el material que tengan a su disposición para que lo practiquen. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner esto por aquí. Lo primero que vamos a hacer sobre nuestro vinil, vamos a tomar nuestra pieza o nuestra media perla y vamos a pegar así, lo dejamos aquí que seque, ya saben lo que les he dicho en, en videos anteriores que esperamos que sequen para poder seguir trabajando bueno, entonces esto lo vamos a reservar y recuerden, todo lo que hagamos en esta, en esta parte lo vamos a hacer aquí también entonces vamos a trabajar con esta que ya está previamente pegada entonces voy a tomar mi hilo recuerden trabajen con los materiales de su preferencia y trabajen con el hilo que más le guste trabajar y voy a tomar el hilo y le voy a hacer un pequeño nudito así y este hilo no lo vamos a trabajar doble y vamos a hacer esto pegadito a la pieza vamos a pasar nuestro hilo vamos a hacerlo otra vez para Asegurar nuestro trabajo y nos quedamos pegadito a la pieza. Aquí, Bien. entonces vamos a trabajar con las mozasillas del número 8, estas que están aquí, y vamos a tomar cuatro mozasillas. Vamos a hacer esto, eso se llama proyección, y proyectamos las mozasillas. Tomamos y llevamos nuestra aguja hacia abajo. De esta forma. Vamos a coser. Y pasamos, miren, otra vez. Recuerden, háganlo todo pegadito del pelón. O del material que ustedes tengan a mano. Miren, y pasamos otra vez nuevamente por las cuatro mozasillas que acabamos de poner. Aquí vamos a tomar cuatro mozasillas más proyectamos otra vez y entramos nuestra boca este paso es repetido todo por completo volvemos hacia atrás miren, volvemos hacia la parte de atrás pegadito de donde está nuestro hilo lo pueden ver y pasamos pasar y volvemos a pasar por las mozasillas como queda bueno esto lo vamos a repetir hasta llegar hasta aquí este paso se repite igual que la colocación de los cristales bien aquí voy a hacer lo mismo proyecto mi mozasilla así de esta forma y prosigo haciendo lo mismo bueno chicas y chicos vamos a adelantar nuestro video para que no sea tan extenso esta explicación ya que estos pasos se repiten desde su inicio hasta su final entonces vamos a continuar hasta llegar aquí Bien chicas, miren, aquí ya yo avancé bastante. Aquí voy a poner mis últimas cuatro que tengo que colocar para terminar de hacer esta línea. Paso hacia atrás, nunca de este lado, porque si no su hilo va a quedar para este lado y cuando tengamos que cortar vamos a cortar, lamentablemente, el caso vamos a cortar el hilo. Paso de esta forma, halo y me dirijo hacia la parte de abajo, perdón, el... okay. paso hacia la parte de abajo, me voy hacia atrás y voy a hacer, miren, un pequeño remate aquí para asegurar mi trabajo. Ahora me voy a pasar nuevamente hacia arriba, muy pegadita, miren, muy pegadita hacia la mozacilla. Miren aquí donde está, miren, miren, miren cómo queda. Y ahora vamos a trabajar con los cristales, con los cristales del número 4. Y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a tomar cuatro cristales los proyectamos y esta técnica vuelve y se repite recuerden siempre pegado de donde sale su hilo y pasamos otra vez nuevamente ya aquí lo que estamos haciendo ya es repasando nuestros cristales también ¿Ven? de esta forma jalamos despacio recuerden que los cristales tienden a romper el hilo si lo hacemos muy brusco aquí voy a tomar tres. ¿Ven? proyecto y vamos a hacer lo mismo este paso se repite hasta que terminemos okay. sin jalar mucho para que los cristales no se vayan a montar sobre los sobre las mozas se dan cuenta los cristales son un poquito más grandecitos que las musasitas Bien, seguimos y si los saluda y si le manda saludo a todos entonces seguimos Yo voy a adelantar porque ya esto es un es repetido. Ustedes lo vieron desde el principio y los centro por donde no adentrarse. Vamos a adelantar. bueno chicas yo voy a adelantar todo y nos vemos aquí cuando estemos poniendo ya nos vemos nos vemos aquí cuando estemos poniendo ya los últimos cristales bien lo que hicimos vamos a colocar nuestros últimos dos cristales proyectamos y entramos bien Volvemos y repasamos, jalamos poquito y entramos por los dos cristales que pusimos y salimos hacia adelante. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Si ustedes notan, este paso a veces puede quedar flow y lo que tenemos que hacer es para reforzar nuestros cristales, este, este este pequeño tip lo he dado anteriormente y está en nuestro canal de youtube lo vamos a hacer esto vamos a hacer esto y se salió nuestra aguja ven bien miren ya estamos debajo volvemos a subir hacia los cristales así de esta forma miren y muy pegadito de los cristales hacemos esto es como si tuviéramos reforzando en forma como de amarrar los cristales miren como en forma de sujetar el hilo bien de esta forma así y esto lo vamos a hacer todos los en todos los cristales ustedes vean que esté flojo si ustedes se dan cuenta ya él aprieta un poquito bueno ya que tengamos todo esto listo volvemos y hacemos un pequeño nudito reforzamos y ahora vamos a cortar nuestro hilo ¿Qué vamos a hacer ahora bueno vamos a recortar todo lo que viene siendo nuestro pelón para sacar esta hermosa pieza del pelón con nuestra tijera, vamos a cortar. Miren, e tengan presente cuando corten que no tienen que cortar muy al ras, tienen que dejar un pequeño espacio donde el cristal se apoye del pelón. ¿Ven? Lo que estoy haciendo, miren, cortamos no muy al ras pero no muy de pegado tampoco de los cristales porque ese será el apoyo del pelón y está listo Miren, cortamos un poquito aquí que sobresale y tiene que quedar de esta forma así, ven? los bordes y miren aquí, aquí está, que nos cortamos nuestro hilo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... En nuestro vinil, en nuestro pedacito de vinil que tenemos aquí. Con nuestra cera fría o nuestro silicón, vamos a poner bastante silicón aquí de esta forma. No mucho tampoco para que no se le vuelva un y lo vamos a pegar aquí directamente y esto así de esta forma ¿verdad? que sobresalga un poquito así vamos a pegarlo más a la cámara miren vamos a cortarlo así Entonces, ya que tenemos nuestra parte esta parte pegada aquí miren también trabajamos en esta hicimos lo mismo y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es recortar vamos a recortarla igual como hicimos la, la, la primera porque este paso es repetido la cortamos que no nos quede muy al ras cortamos lo exceso que tengamos Recuerden que tiene que verse un poquito y así está lista y la vamos a dejar por aquí. Ahora ya que está en nuestro vinil, miren, esta parte, vamos a cortar igual, vamos a cortar igual, no muy al ras ni muy de pegado. Tampoco. Cortamos. la tijera cuidado con sus dedos revisamos que no nos quede nada Bien. ven, ¿Ven como se ve miren quedó perfecto así de esta forma ahora yo voy a tomar una aguja y en esta aguja yo tengo hilo nylon porque me gusta trabajar con el hilo nylon para hacer esta parte que vamos a hacer que quiero que presten mucha atención Bien. mientras tanto yo voy a hacer esto esta parte que también tenemos aquí le vamos a poner cera fría o silicón y lo vamos a poner aquí de esta forma. Y vamos a esperar que el seque. Ahí, de esta forma lo vamos a dejarla ahí tranquilito en lo que seca. Y esto lo vamos a hacer ahora. Porque esta misma técnica que hicimos aquí se va a repetir en este en esta. Es lo mismo. Esa técnica es muy repetida. Ahora. Déjame, vamos en, a ver cortar un poquito las líneas para que todo esté parejo y todo quede muy bonito bien pueden empezar miren aquí tengo mi hilo nylon como le comenté ahorita porque me gusta que, que cuando estemos trabajando con el vinil no se vea el hilo, entonces yo voy a hacer así de esta forma para que el nudo quede dentro de los cristales, quede de esta forma, quede dentro y voy a subir ahora y me voy a poner de este lado y vamos a quedar en el lado de afuera, vamos a tomar una mesasilla 8, así, una 11 y una 8, esta va a ser la secuencia de las mesasillas, así, y vamos a hacer esto, miren, estoy de lado de atrás, vamos a hacer esto, de esta forma. Esta técnica se llama embroidery. Hay varios videos ya con esta misma técnica. Lo colocamos y salimos en esta. Salamos. ¿Ven lo que le digo? No se ve el hilo. Ahora tomamos una 11 y una ocho. Y vamos a hacer lo mismo. Subimos por la mosasilla del número 8. Alamos nuestro hilo. Y esto se repite. Lo estoy haciendo así, de esta forma, para que ustedes puedan ver. Este borde. Lo vamos a hacer por completo, tanto en esta pieza como en la otra. Entonces yo lo que voy a hacer es adelantar de esta forma, miren cómo va quedando, ven cómo va quedando, miren cómo va quedando. Pueden ver, miren aquí donde está también, miren cómo queda, hermosa, ¿verdad? Entonces, yo voy a adelantar porque esto lo vamos a hacer todo por completo hasta llegar aquí. Pueden ver? Por completo vamos a hacer todo esto. Y esto también lo vamos a hacer. ¿Ok? Seguimos. Bien, chicas, miren, ya terminé toda esa parte con la misma técnica. También ya terminamos esta parte también con la misma técnica del embroidery. Bien. Y dejamos aquí. Y ahora para terminar esta parte y cerrarla vamos a tomar una masa silla de la número 11 y una a 8. Hacemos lo mismo a cerrar Bien. alamos nuestro hilo y entramos en la 8 que nos queda de frente de esta forma sin que nuestro los se enrede. de esta forma así tomamos una moza de la número 11 y entramos en la 8 que pusimos anteriormente y así cierra por completo entonces vamos a llevar nuestra aguja hacia la parte de atrás así vamos a entrar a la musasilla de la número 8 a subir y aquí vamos a hacer un pequeño remate sobre este hilo alando despacio para que su hilo no se le enrede bien Volvemos y entramos hacia el pelón y el hilo. Y pasamos aquí. Bien. Ahora, vamos a conectar. Vamos a hacer un pequeño zoom para que ustedes lo puedan ver. Vamos a conectar. Miren, vamos a hacer esa conexión. Vamos a conectar esas piezas. Y vamos a conectarla así y miren qué fácil es sumamente fácil la pueden ver ya prácticamente está conectada lo que vamos a hacer es buscar nuestro hilo pueden ver de dónde sale el hilo verdad entonces yo voy a entrar en esa musasilla que está aquí que ustedes están viendo vamos a hacerlo así ya que estoy en esta musasilla Miren mi hilo aquí dónde está, vamos a entrar en esa moza silla y vamos a hacer en forma de zigzag. Vamos a hacer esta conexión. Vamos a entrar en esta moza silla, en esa, en esa y en esta ven entrando en esta moza silla. aquí debajo así voy a tomar estoy haciendo todo lo posible para que ustedes lo puedan ver ¿Ven? ahora entramos en esta así pasamos en esta que está aquí arriba. Alamos nuestro hilo. Ven que están conectadas, ya están conectadas y pasamos en esta que está aquí abajo. Ven, ahora vamos a pasar nuestro hilo por toda las que hemos conectado. ¿Ven? Así. De esta forma y esto lo vamos a repasar varias veces hasta que tengamos este este hasta que tengamos este resultado ven hasta que tengamos el resultado de conexión entonces esto repásenlo varias veces hasta que ustedes puedan sentir que esté, miren miren cómo queda miren. miren y simplemente lo que hicimos fue ser repasarlo si lo hacen bien él queda perfectamente bien entonces ya para finalizar para finalizar ustedes le ponen de este lado le van a poner el enganche que ustedes más les guste o el enganche que sea mejor a su a su gusto trabajen a su gusto les simplemente tienen que poner el A6000 recuerden que siempre trabajen con el A6000 cuando vayan a colocar la pieza de eh, final de, de dar los, el último toque porque esta, este pegamento sí es recomendable para poner las piezas la ponen y la dejan secar bueno chicas y chicos hasta aquí este hermoso video de embroidery esta primera técnica de principiante, mi primera técnica, esta es mi primera técnica que yo también recibí cuando empecé, cuando empecé los cursos de bisutería. Bueno chicas y chicos, nos vemos. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. No olviden de suscribirse. Y seguirnos en las redes como El Rincón de Rosas. Bueno, se le quiere a todas y a todos. Nos vemos pronto hasta otra entrega. Bye.